Continuamos con mucho más aquí en la primera edición y vamos a hablar de la empresa DAP. Usted sabe cuál es la función, qué es lo que hace y hace cuánto realmente está en nuestro país. Pero justamente para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros el señor Gonzalo García Grandi, él es gerente general de DAP, Depósitos Aduaneros de Bolivia. ¿Verdad? ¿Cómo está, gerente? Muy buenos días. Buen día, Edison. Muchas gracias por este espacio y para dar a conocer a los televidentes. Eh, los resultados de gestión de, de la empresa Depósitos Aduaneros Bolivianos Primero expliquemos qué es DAP como tal Perfecto Depósitos Aduaneros Bolivianos es una empresa pública nacional estratégica creada mediante decreto supremo el 3 de septiembre de, del 2008 ya presta servicios de logística almacenaje y asistencia al control de tránsitos estos servicios están orientados ...a la facilitación del comercio exterior, boliviano... Eh, ...tenemos también eh, eh, presencia en 11 recintos aduaneros... ...en 6 fronteras, en 3 en aduanas interior y 2 aeropuertos... ...los aeropuertos son Viru Viru, Jorge Wilstermann... ...en frontera tenemos presencia en Puerto Suárez... ...San Matías, San Vicente... ...tenemos también en Desaguadero, Charaña... Y eh, en las seis fronteras que habíamos mencionado, en Aduana Interior, en, en La Paz, Oruro y Tarija. ¿no? Ya. Eso es lo que, eh, en resumen, es DAP. Hace la DAP. Bueno, y ahora hablábamos en, en relación a todo lo que ha pasado en todo el contexto de estos ...dos años y un poquito más, ¿no?, con la llegada de la pandemia... ...pero también con lo que ha pasado con el gobierno de facto... ...que también hubo eh, un declive en, en, en, en la economía... ...hubo un declive en las administraciones de muchas empresas... ...si nosotros hacemos una comparativa en lo que ha sido... ...la nueva gestión, que es más o menos un año y medio aproximadamente... ...¿hemos tenido avances, se ha tenido buenos resultados... ...o todavía está costando? Sí, realmente hemos recibido una empresa... Cuando yo me hice cargo de Bolsa de, de Bolivianos con el nuevo gobierno, en diciembre del, del, del 2020, hemos recibido una empresa con un déficit de más de 6 millones de bolivianos. ¿no? Entonces, eh, con una desorganización total en la parte administrativa, financiera, legal y operativa. ¿Qué tipo de desorganización se pudo evidenciar, por, por ejemplo, para lograr ese déficit? Por ejemplo, eh, no había... Estaban acéfalos todos los cargos de jefaturas en todas las áreas, por tanto, no existía un control dual de, todo, de todas las operaciones que hacían depósitos aduaneros bolivianos. Y bueno, eh, son muchas cosas que se han juntado, y el resumen o el resultado negativo son ese déficit de más de 6 millones de bolivianos. Adicionalmente, había más de 4 millones de bolivianos como gastos no devengados. ¿Qué significan esos? Que son servicios que, que no se han eh, pagado con recursos de esa gestión. ¿no? Entonces, se ha, se ha tenido que trasladar ese, ese, ese gasto a la gestión 2021. Entonces, en realidad, el déficit hubiera sido más de 10 millones de bolivianos. Pero bueno, hemos logrado revertir. Hemos logrado revertir en la gestión 2021 este déficit en base pues a un, a un trabajo muy comprometido de todo el personal de edad y Con hemos los tenido... cambios que realmente se tenían que hacer tanto en el personal porque cuando lo escucho hablar de lo que era la gestión pasada creo que los cargos estaban a dedo y de amistad verdad y bueno usted ocupa ese cargo y es por eso que se veía el resultado del déficit de 6 millones ahora hemos, lo, lo hemos revertido Hemos revertido, hemos revertido, Edison, gracias también a la, a la política económica de reactivación que, que ha implementado nuestro gobierno, ¿no? Es, es un indicador claro de que la economía se está reactivando. Entonces nosotros tenemos, hemos generado en, el, en la gestión 2021 una utilidad neta, esta vez una utilidad neta, una ganancia de 3.6 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, hemos revertido todo lo negativo, pero no nos quedamos ahí. Entre enero y mayo de la presente gestión, hemos generado un incremento en los, en los ingresos de 22.5% respecto a la gestión 2021. Uh -huh. Lo que eh, genera una utilidad de 4.1 millones de bolivianos. Entonces, ya nos olvidamos de la gestión... Perdida del 2020. Ahora nos comparamos con, con nuestra gestión, con la gestión 2021, entonces estamos cada vez mejor como empresa. ¿Qué es lo importante también resaltar de, de esto? Cuando nosotros somos una empresa rentable, nos permite aportar a la política redistributiva del, del, del, del modelo económico, social, comunitario y productivo. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos con nuestros excedentes, parte de nuestros excedentes, al pago del bono Juancito Pinto. En todo el periodo de edad de, de, de hemos aportado mmm, 51 millones y medio de bolivianos a, al pago de este, de este bono. El beneficio que es para los más pequeñitos del exactamente, colegio, efectivamente. Exactamente. Exactamente, Dison. Ahora. Eh, ¿cuál es el objetivo? ¿cuáles son las metas a trazarse justamente porque bueno ya se fue medio año, nos queda todavía seis meses y, y cuáles son las metas a cumplirse y el objetivo para cerrar la gestión perfecto, tenemos felizmente a mayo eh, las perspectivas son mucho más positivas de las que habíamos proyectado eh, en la gestión 2021 como le, te decía ya tenemos una utilidad a mayo de 4.1 millones de bolivianos Estamos superando a lo que habíamos obtenido el 2021 de 3.6. Sin embargo, pensamos cerrar con mayores utilidades aún. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos de expansión de operaciones, tanto en frontera, en aeropuertos y también este, eh, eh, en interiores, en aduanas de interior. Entonces, son buenas perspectivas comparándonos ya con nuestra gestión misma. La, ¿La aduana nacional y la DAP son una fusión, trabajan en conjunto o son dos instituciones totalmente independientes? Qué buena pregunta, Edison. Es importante aclarar que son dos entidades independientes. La aduana es una institución pública que tiene como misión controlar el comercio exterior y eh, recaudar para el Estado, recaudar tributos, ¿no?, nosotros somos una empresa pública, estratégica, que opera con ingresos propios. No recibimos ningún presupuesto del de TGN. Nosotros eh, operamos con lo que generamos por la venta de nuestros servicios. Entonces, sí, eh, sí se, te, se trabaja coordinadamente porque nuestros servicios apoyan también al control que ejerce la aduana ...sobre las importaciones y exportaciones... ...pero somos dos empresas diferentes. Es decir, la DAP no tiene nada que ver con el control del contrabando... ...ni nada de lo que pasa en las fronteras, ya sea portuarias o terrestres... ...es totalmente muy aparte. Exactamente, nosotros asumimos la responsabilidad del, del custodio de la mercancía... ...y su conservación a partir del ingreso a nuestros recintos. ¿no? Entonces, todo lo que ingresa es mercancía... Eh, Legal, legal. Ahora, ¿estos depósitos con los que cuentan, son depósitos propios o son depósitos alquilados? ¿Por qué le pregunto esto Porque muchas empresas hacen esto, ¿no? Como que, bueno, nosotros nos hacemos cargo del producto, pero al, eh, alquilamos los depósitos. Correcto. ¿La ADAPT tiene sus propios depósitos a nivel nacional? ¿Son propios o son alquilados? Tenemos de todo. Tenemos, eh, sí, de, tenemos este, recintos propios, tenemos también al, alquilados, pero también tenemos en arrendamiento que nos otorga la aduana. Uh -huh. eh, lo, la aduana es propietaria de esos, de esos predios, pero nos da en arrendamiento. Nosotros pagamos eh, un canon de arrendamiento a la aduana, pagamos alquileres y también pagamos por el producto de la, de la concesión, del contrato de concesión, pagamos también un derecho de explotación de, de esos servicios. Entonces somos prácticamente una empresa... Eh, que eh, opera bajo la misma lógica de empresa privada. Tiene sus costos operativos y sus ingresos tienen que ser superiores a esos, a esos costos operativos. Qué importante entonces el trabajo que se está realizando. Ya para finalizar, la DAP, en, en cuanto a personal, con cuánto personal cuenta, más o menos. Ya, perfecto. Eh, contamos con 323 ítems en total a nivel nacional en 11 recintos. Perfecto, gerente. Pues yo quiero... Eh, agradecerle por estos minutitos, a seguir creciendo, y son buenas noticias, sin duda alguna, porque cuando hablamos de la reactivación económica, con la llegada de la pandemia, con la mala administración que se generó en el 2019 y parte del 2020, pues efectivamente los efectos se están sintiendo y estamos hablando que de un déficit de más de 6 millones, ahora estamos con ganancias de más de 3 millones de bolivianos, y eso es importante. Así que, felicitarlo por la buena gestión y a seguir trabajando y que se cumplan las metas para lo que es el cierre de gestión. Muchas gracias, Edison Muchos Saludos, agradecimiento por este espacio y saludos a todos los televidentes. ¿Bolivarista o estronguista? Estronguista. Bueno, lo siento. Ahí <risa> está 8 de la mañana con 21 minutos. Es momento de revisar qué es lo que está pasando en los deportes. Continuamos junto a Remi